Para todos ustedes Bueno, hoy estamos aquí Ya con un nuevo video regresando a los gamers A los videojuegos ¿Qué pasa hoy en día en los videojuegos? Es que no podemos grabar la pantalla claramente No podemos grabar el audio de nuestro video Entonces lo que vamos a hacer es Enseñarles como tú lo ves en el título de miniatura Es descargar una función para Samsung O sea, agregar una función o sea Nosotros somos crack, somos desarrolladores, vamos a agregar una función a Samsung Ya que Samsung no tiene esa función de grabar pantalla en algunos dispositivos Ojo, algunos dispositivos sí tienen Esta función simplemente funcionará a partir del Samsung A10 para adelante con versión alta Entonces, dicho eso, comencemos con el video Bueno chicos, yo les voy a dejar en la descripción de mi video Les dejaré un link donde les llevará a descargar los archivos necesarios Que son dos aplicaciones pero ojo, estas aplicaciones no son mostrables, no lo van a encontrar acá en el menú donde tenemos acá, no lo van a encontrar, sino que se va a colocar como una función más en la barra de notificaciones de nuestro dispositivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Iremos a la descripción del video de YouTube y nos llevará a un blog, de ahí descargaremos todo lo requerido y vamos a proceder a instalarlo. Bueno, yo ya lo he descargado y así que no tengo ningún problema, solamente iré a archivos dónde está mi gestor de archivos. Abrir los gestores de archivos. Lo daré en la opción descargas. Entonces ahí como tú puedes ver. Tenemos este grabador a Screen, el rojito, que lo con la cual estoy grabando la pantalla. Pero también, aparte de eso, tenemos dos color morado. Entonces, esas son las dos aplicaciones que yo necesito para poder instalar lo que yo requiero. ¿Qué vamos a hacer? Voy a instalar primeramente el con título más pequeño. Vamos a instalarlo rápidamente, esperemos un momento para que se pueda instalar la APK. Esto es una APK, ojo. Vamos a dar en finalizado. Siguiente, vamos a instalar el nombre de abajo. vamos a instalar. También vamos a esperar un momento de acuerdo al dispositivo. Esto está muy rápido. Vamos a dar en finalizado. Y ahora ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Dónde está el grabador de pantalla que yo es yo sale? tranquilo amigo, no se preocupen que aquí les vengo con... de esta. Bueno, ustedes no lo encuentran fácilmente, no lo van a encontrar. Bueno pues, pero yo les sugiero que deslicen su teléfono desde arriba hacia abajo todo, hasta toda la pantalla. Y van a encontrar un pequeño detalle acá en este teléfono, donde están los iconos de batería, vertical, giro de dispositivo. Van a encontrar una letra color N, perdón, van a encontrar una letra N, color rojito. Entonces vamos a abrir color naranja, perdón Vamos a dar donde dice sus tres puntillos Y ahí en caso te sale ordenar los botones Entonces vas a dar clic en esa opción ¿Qué pasa señores? ¿Hay una novedad? Claro que hay una novedad ¿Cuál es la novedad? Como le estaba repitiendo nosotros somos desarrolladores Y lo tenemos en la parte de arriba Grabador de pantalla como novedad señor Entonces yo lo voy a bajar Voy a presionar un momento Lo voy a bajar al lado de wifi Y lo voy a dejar ahí Una vez que ya lo haya hecho eso lo voy a dar en realizado. Entonces, ya está. Pero amigos, ustedes se preguntarán dónde está el grabador de pantalla. Tranquilo, amigo, todavía no hemos terminado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a deslizar y vamos. En la parte de arriba ya se ha colocado nuestro grabador de pantalla. Entonces, y lo vamos a hacer, pues, una prueba rápida, ¿no? A ver si es que nos funciona. Voy a deslizar entonces. Solamente voy a dar clic ahí. Se va a cerrar la opción de notificaciones. Y va a pedir que aceptes los términos Vas a aceptar Y ya está Vamos a tener grabando la pantalla Como tú puedes ver en la parte de la derecha de arriba Aparece un icono Tú lo vas a pausar Automáticamente lo va a guardar el video Como tú lo puedes ver acá Ya este es un video Vamos a salir rápidamente de eso Ya que estoy grabando con otro grabador de pantalla Y a partir de eso utilizaré eso Les recomiendo porque he utilizado hace mucho tiempo Es muy buena aplicación Graba claramente No tiene anuncios No tiene una marca de agua Sinceramente esa aplicación es bastante buena Yo les dejaré en mi blog, en la descripción de, de, de mi video Les dejaré para que se vaya mi blog y lo puedan descargar amigos Y seguir los pasos y poder instalarlo como les expliqué en un principio Bueno ya no me queda más que hacer, avísenme cualquier duda Ustedes siempre son mis seres, yo se les he dicho muchas mil veces Ustedes son los mejores, ustedes son que hacen crecer al canal y nos vemos en un próximo video. Un saludo para todas aquellas personitas que han suscrito a mi canal esta semana. Les agradezco, les quiero mucho un montón. Nos vemos en un próximo video.